Este informe, Porteadora, la feminización de la pobreza en la frontera sur, da un paso más allá. No se queda en ese análisis eh, descriptivo, ni tampoco es un análisis macroeconómico de los beneficios que genera el porteo. Eso ya está más que estudiado. Lo que nosotros queremos con este informe es situar a las porteadoras en el centro del análisis. ¿Qué piensan ellas? ¿Cuáles son sus sentipensares? ¿En qué se están dedicando ahora, ya que la frontera lleva cerrada un año y medio? ¿Dónde están las porteadoras? ¿Y cuáles han sido sus principales inquietudes en todo este viaje que hemos realizado juntas? ¿Por qué se ha omitido sistemáticamente a las porteadoras como un sujeto capaz de tomar decisiones respecto a su trabajo? Muy sencillo, siempre se les ha visto como un sujeto pasivo de la actividad laboral que realizaban. ¿Por qué? Porque todo el estudio alrededor de las porteadoras se ha basado en dos variables. Uno la situación macroeconómica que el comercio atípico genera a la ciudad y a la zona fronteriza y dos, por el entramado geopolítico de relaciones internacionales entre Europa, Marruecos y España donde las porteadoras han sido vistas como el mal menor de esa situación.